Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa incluyendo el relieve en ArcGIS Es decir, cómo hacer un mapa más bonito, con una mejor presentación Para lo cual nos vamos a fijar en la siguiente entrada cual tenemos una imagen simple plana Creamos un y Tendremos una presentación similar a esta Aquí en mi capa de ArcMap tengo una de uso del suelo y también otra capa de pendientes pero a estas les quiero dar un tono más realista para lo cual me voy a valer base al modelo de elevación digital y voy a crear un mapa de sombras o un hill shape. para lo cual me voy en art toolbox spatial analysis tools surface y voy a seleccionar el hillshade y lo voy a crear a partir del DEM Ok, ahora vemos que me ha creado el hillshade y yo quiero darle darle un efecto realista por ejemplo al, a la capa de pendientes para lo cual debo activar la barra de effects. Hago clic derecho. Barra effects. Se me activa. Y aquí muy importante. La capa del hill Shade. En este caso. O a la que le voy a dar transparencia. Debe estar sobre todas. Aquí activo. Entonces pongo Hillshade. Shade. Se recomienda jugarlo con, con los valores entre un 40 y un 60. Voy a poner un valor de un 50. ¿ya? Entonces podemos ver que a la capa de pendientes me la ha dado me le muestra el relieve. Si yo activo la, la capa de uso de suelo, también podemos ver que tiene ya un tono realista. Aquí en la barra también podemos jugar con el contraste, con el brillo, bueno aquí la transparencia. También hacer un cambio. Y también un parpadeo. Esto es muy útil cuando se realiza mapas temáticos y ese ha sido todo el procedimiento que quería indicar y no olviden seguirnos en todos los medios sociales como una muestra de apoyo. Muchas gracias.